Si estás en este video, es porque probablemente estás buscando conocer más sobre estos dos programas que son Seminarios Online y b -Master. Hoy te voy a resolver estas dudas para que sepas con certeza cuál de los dos tienes que elegir para poder empezar en esta industria, en esta carrera tan maravillosa como es el marketing de afiliados. ¿okay? Vamos para allá. Bien, en primer lugar, debo eh, explicarte que si tú quieres vender los productos de seminarios online o los productos de b no tienes que necesariamente comprar la membresía de ninguno de los dos. Hoy en día en Hotmart puedes vender los productos de cualquiera de ellos sin tener que comprar su membresía como era anteriormente. ¿No? Entonces, aclarado eso, el segundo punto que debo aclararte es que ambos son programas, eh, una especie de academia, una especie de escuela que te van a enseñar todas las herramientas y estrategias para que tú puedas tener éxito en el marketing de afiliados. ¿ok? Ambos te van a enseñar, son escuelas, son acompañamientos, ambos tienen eh, clases en vivo, cosas que te van a ir guiando en el camino, ambos se actualizan constantemente. Entonces, esas pueden ser las similitudes entre ambos programas, ¿ok? Entonces, para poder empezar, vamos a iniciar con BMaster, que me parece más fácil de explicarte porque es más corto que seminarios online. Vamos a empezar, esta es la plataforma de BMaster, acá puedes encontrar su pantalla de inicio. El creador de Vimaster es Mike Musville, que lo ves acá en esta fotografía. Y bueno, en su pantalla de inicio, ¿qué vas a encontrar? En la parte superior, en letras doradas, aparece, dice, mi saldo. Y un símbolo que eh, parece un fueguito, ¿no? Una flama. Acá dice 88 puntos porque eso te lo vas a ir ganando de acuerdo a cómo vas avanzando en tus clases, en tu carrera dentro del programa, ¿OK? Y esos jueguitos más adelante te voy a explicar para qué te pueden servir. También hay una pestañita que te habla, de, que te lleva hacia la comunidad de Mike Mooseville, donde vas a poder quizás entrar a su canal de Telegram, a su, a su Instagram y todo esto, donde él está mostrando siempre contenido adicional, ¿no? En la parte izquierda, Tienes el menú donde vas a poder ingresar a cada espacio de la plataforma. Eh, inicio ya lo viste. En perfil vas a encontrar todos tus datos, tu nombre y todo lo demás que hayas ingresado para poderte registrar acá. Y el tercero, que es uno de los más importantes y el centro, la columna vertebral de todo el programa, donde dice mi carrera. Ahí vas a encontrar todo lo que contiene eh, Bimaster para que puedas estudiar esta carrera, como lo llaman ellos, de el marketer eh, eh, para que puedas trabajar en todo lo que es marketing de afiliados. Bien, ¿qué es qué módulos tiene? Tiene el módulo número uno. Dentro de cada módulo vas a encontrar capítulos y dentro de cada capítulo, clases o masterclasses. ¿Ok? Por ejemplo, en el de introducción, mayormente lo que yo ya he avanzado todo esto, te dan la bienvenida. Luego hay un módulo que es muy importante y es la partecita que más me gustó de BMaster, por decirlo así, que te hablan sobre la mentalidad correcta para poder hacer este negocio o cualquier otro emprendimiento, ¿no? Eso vas a encontrarlo en el módulo número uno. Y luego ya entran en materia. En el módulo, en el, como ellos lo llaman, pilares. El pilar número eh, o el módulo número 2 te hablan del producto. Dentro de este módulo, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar un capítulo, vas a encontrar capítulos donde te van a hablar de cómo elegir el producto correcto. Vamos a entrar para que lo veas. Cómo, pues, qué criterios debes tener para elegir un buen producto, cómo este, seleccionar este producto correctamente y sea, pues, un producto ganador, algo que puedas luego comercializar, ¿ok? En el pilar número 2 o módulo número 3, te hablan de perder la persona. ¿Qué es la persona? Pues acá vas a aprender a crear tu avatar, a encontrar tu cliente ideal, a encontrar todo lo que necesitas para poder este, comercializar tu producto con las personas correctas. En el eh, módulo número 4 se encuentra el sistema de ventas o funnel. Acá es donde te enseñan a construir un embudo para que tú puedas empezar a vender, a llevar a tus prospectos por un camino y puedas al final cerrar una venta, ¿no? En el pilar del sistema de ventas vas a encontrar, te van a explicar qué cosas es. Acá siempre te explican desde cero, ¿no? Desde qué es el tráfico, cómo puedes este, crear, eh, hacer creativos ganadores para que puedas atraer ese tráfico. Y luego, pues te van a enseñar cómo captar tráfico gratuito o tráfico de pago. Finalmente, vas a encontrar un módulo que habla de la monetización de tus audiencias. Cuando tú ya tienes una audiencia grande, ya sea en YouTube, en Instagram, en Facebook, puedes empezar a monetizarlas. Algo así es lo que vas a aprender en el último módulo, ¿OK? Luego hay otra parte que te explica. Por ejemplo, acá dice... Eh, esta es una parte donde Mike te da la bienvenida al programa, te explica cómo funciona la plataforma, cómo puedes unirte a su comunidad. Por ejemplo, él nos da una visión de su plataforma como él quiso formar una plataforma, un tipo lúdica, donde tú puedas aprender y, y, y jugar a la vez como para que puedas prestarle más atención y no te aburras antes de, de seguir. Es por eso mismo que te da los jueguitos cada vez que vas avanzando dentro del programa. Y hay una parte que se llaman las Power Class. Esta es una parte con la que no, no me agrada mucho. ¿Por qué? Porque acá es donde entran a tallar estos jueguitos que tienes en la parte superior. Cada este, masterclass son de diferentes temáticas. Por ejemplo, acá tienes este, marketing y ventas. Otro, acá son expertos. Ya no es Mike solamente el que te enseña, sino son otros expertos en estas áreas, ¿no? En marketing y ventas. Acá este, nuevas habilidades, otras habilidades que tienes que aprender. Mentalidad. Hay tres personas que te hablan de mentalidad, incluido Mike. Pero el tema es que para que puedas acceder a ellas, de, tiene un costo. Por ejemplo, acá dice 350 juegos, ¿no? Y esos 350 juegos, si es que los tienes acumulados acá arriba, lo puedes eh, utilizar y entrar acá. Pero como ves, eh, voy 88 juegos. Supongo que al terminar toda la carrera habré acumulado por lo menos para una de estas marces si no lo pudiste acumular, pues, tienes la opción de comprarlo en efectivo. Así que tendrías que hacer otro pago adicional para poder acceder a estas Power Class. ¿Entiendes? Entonces, esto, esta es la parte como que no me gusta mucho porque al comprar la, la membresía, yo supongo que debería tener acceso a todo lo que está allá adentro, ¿no? Pero no es así. Hay cosas que todavía están restringidas dentro de la membresía y si quieres tener acceso, tienes que pagar adicional. Y esto es eh, B-Master, ¿Sí? Y bueno, por acá te muestran, el, tienen una tienda también donde también puedes comprar poleras, tazas, mochilas y cosas así. Sí, pero todo es con los fueguitos o los fueguitos los puedes comprar con, este, con dinero, ¿no? Bien, listo. Entonces, esto es Bimaster. Ahora vamos a conocer seminarios online. Vamos a ver. Yo he hecho, inicié con Bimaster, de hecho, ya. Pero a la par fui viendo también, justo entré también a seminarios online. Y, pues, bueno, eh, en mi opinión, no, no sé la opinión de los demás. Quizás hay otra persona que me diga que mi máster le funcionó más. Pero a mí me gusta más Seminarios Online. Es mi opinión. No lo sé. Ahora ustedes están viendo ambas plataformas y ya ustedes podrán evaluar cuál de las dos les convence más o les sienten que les puede servir más en esta carrera. ¿okay? Entonces, esta es la plataforma de Seminarios Online. Es una plataforma igual de amigable, igual de fácil de manejar, no tiene nada de complejo. Lo primero que vas a encontrar, obviamente, es la bienvenida. El fundador de esta plataforma es Mauricio Duque, un experto en marketing. Eh, desde hace muchos años atrás y él es el principal dentro de seminarios online. Es uno de los encargados también de darnos muchas mentorías, de darnos mentorías en vivo, pero no solamente él, sino que también hay otros expertos que nos ayudan en la carrera. Cuando tú entras a cada clase, tienes en la parte derecha una barrita donde cuando terminas la clase automáticamente esto se pone en verde, pero también lo puedes hacer manualmente dándole clic y aparece como clase finalizada, ¿okay? También tienes una parte donde puedes evaluar con estrellas cómo te pareció esta clase para que así los productores o los creadores pues puedan ver pocas estrellas de muchos alumnos calificando así, pues quizás puedan cambiarla, puedan mejorarla o retirarla, ¿no? Depende de ellos, pero puedes así de esta forma darles tu opinión. Luego tienes por acá, por ejemplo, en el módulo número uno habla del acceso plus. ¿Qué es el acceso plus? Eh, seminario. A seminarios tú puedes entrar de tres formas, ¿ok? La primera es, eh, puedes eh, pagar la membresía, por la membresía, mil dólares, ¿ok? Pero con estos mil dólares tú puedes darle acceso a tres personas más que tendrán los mismos derechos y beneficios que tú dentro de seminarios. Podrán comercializar los productos, ver toda la plataforma, ganar 80% de comisiones, asistir a los eventos gratuitos, a los eventos que tienen en diferentes países de manera gratuita sin tener que pagar por ellos. Y por ahí otros beneficios que tenemos los usuarios activos de seminarios online. Lo mismo van a tener los otros tres que se, a este, que se unan contigo, ¿no? Entonces, en este caso, seminario no te costaría mil dólares, sino que pagarías 250 y 250 los otros tres. O sea que con mil dólares podrían entrar cuatro personas. Eso es el acceso plus, para que tú le puedas dar acceso a tres personas más. La segunda forma de ingresar a seminarios online es pagando 500 dólares. Y solamente entrarías tú con todos los beneficios. Lo único que no podrías ahí es darle acceso a otras personas. Es solo para ti. ¿Ok? Esa sería la segunda forma. Y la tercera forma, si es que tú no tienes tres personas más que quieran entrar contigo, a veces es complicado encontrar eso, o no tienes los 500 para acceder, puedes acceder con 250 dólares, ¿ok? Que me parece lo más viable. ¿Pero qué sucede? Cuando tú pagas 250 entras a una lista de espera. ¿Qué significa esto? Que la plataforma está esperando a que tres personas más se unan con 250 y pues la plataforma forme un equipo y dé acceso a los cuatro, ¿no? Como si hubiesen entrado con mil dólares. Pero dado el caso de que entres tú y no entre nadie más con 250 dólares, se te devuelve el dinero y podrías ingresar en la siguiente, en, el siguiente, en la siguiente apertura de inscripciones, ya que seminarios online no puedes ingresar en cualquier época del mes, solamente tiene días fijos que son cinco días al finalizar el mes, cinco o, o ocho o nueve días, depende de lo que den el lanzamiento al final del mes, de lo que anuncia Mauricio, pero solamente en esos días puedes acceder a seminarios. Tendrías que esperar hasta la siguiente vez, hasta el siguiente mes, para que puedas acceder. Listo. Entonces, terminado eso, vamos a seguir recorriendo. Acá está la bienvenida. En el módulo número 2, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender cómo formar parte del club de mentores. Los mentores son personas eh, como tú, como yo, que podemos entrar a seminarios y pues vamos formando una comunidad y vamos ayudando a otras personas a que también puedan lograr resultados, ¿no? A través de ti, la gente va entrando a seminarios y tú también los vas haciendo acompañamiento, vas guiándolos y vas ayudándolos a que tengan resultados, entonces te vas a convertir en un mentor. En este módulo número 2 te van a enseñar cuáles son los requisitos, qué es lo que necesitas hacer para convertirte en un mentor. En el módulo número 3 vas a aprender a crear tu agencia de coproducción. Esto me parece súper importante porque en una agencia de coproducción tú no tienes que crear videos, tampoco tienes que vender, no tienes que crear un curso, tampoco vender. Lo que tienes que hacer es buscar personas expertos que, que quieran crear un producto, un curso, y tú los vas a coproducir. Tú vas a ser como afiliado de, de seminarios, vas a poder agarrar su curso, su producto, y vas a poder subirlo a la plataforma. Y luego tú vas a ganar comisiones por las ventas de esos productos. ¿sí? En el módulo número 4 te van a enseñar todo lo que tú necesitas para poder vender los productos digitales de seminarios. ¿Qué, ¿Qué son los requisitos? ¿Cómo te puedes afiliar? ¿Cómo puedes encontrar los productos? ¿Qué productos vas a hacer? Todo lo que necesites son más de mil infoproductos que vas a poder comercializar. En el módulo número 5, este es el que más me gusta y el que estoy utilizando ahora y el que me ha traído muy buenos resultados, que son las estrategias orgánicas. ¿Qué son estrategias orgánicas? Es la forma de vender sin tener que invertir en publicidad. Muchos de nosotros, pues entramos, digamos que con mil dólares, como fue mi caso hace tiempo atrás, que ingresé con mil dólares, pero no tenía yo este beneficio de darle acceso a tres personas más. Este, y bueno, ya no tengo el dinero para poder hacer publicidad, pagar publicidad. Entonces, en este módulo te van a enseñar cómo hacer para vender de manera orgánica sin pagar publicidad. No te lo enseña este. También hay una clase de Mauricio, pero generalmente lo, las clases nos las dan personas expertas. Personas que tienen grandes resultados con estas estrategias. Para darte un ejemplo, una de las clases que nos enseñan acá, por ejemplo, eh, Instagram y TikTok, te lo van a enseñar dos grandes de las ventas orgánicas. Dos mujeres que han incursionado en esto de las ventas orgánicas y han logrado grandes resultados. Ellos son Jimena y Paula Fukuda. Son fundadoras y creadoras del método Fukuda que es un método con muy buenos resultados. Ellos han logrado escalar muy bien sus ventas con el método orgánico, ¿sí? Entonces ellas, que son las mayores exponentes, te van a enseñar estas dos clases. Luego también tienes cómo vender con YouTube, con una persona también un joven que ha logrado ya más de 50 mil dólares en venta de productos de seminarios online y de la plataforma de la parrilla de seminarios online. Y pues con él, que es un experto que tiene resultados, te va a enseñar esta esta metodología, ¿ok? Y así tienes, eh, por ejemplo, vendiendo productos digitales con TikTok y WhatsApp, tienes cómo vender productos digitales con historias, contando historias, eh, domina el método orgánico. Otra persona más que te va a enseñar el método orgánico. Por acá tienes el método orgánico con el método Shashari, que también te lo va a enseñar este Beisha, que también es un experto en el método orgánico. Luego, en el módulo número 6, tienes estrategias avanzadas para vender masivamente buscando la escalada. Por acá ya vas a encontrar el método de pago. ¿okay? para que tú nos ya lograste hacer ciertas ventas, pero no te puedes estancar en esa cantidad de ventas o que se te vayan las ventas abajo, sino que acá puedas empezar a escalar y a llevar tu negocio pues a otro nivel. Eso lo vas a aprender en el módulo número 6. El módulo número 7, 8 y 9 son cursos específicos para que sigas aprendiendo ciertas estrategias. Vamos a revisar cada uno. Mira, tiene 318 videos, 241, 500, 70, son como 800 clases acá en video. Pero vamos a ver qué cursos hay acá dentro. Vamos a ver, por ejemplo, tienes un curso, mira, eh, con Alex Carrillo, que es otro joven también experto en el método orgánico. También lo he visto en Vimaster dando algunas clases. ¿OK? Tienes el curso con él. Después tienes un curso de storytelling. Tienes otro curso de. Acá dice: Domina el método orgánico, debe ser con otra persona diferente a, a Alex. Y por acá tenemos: a ver si sí, estés es con Rodolfo Vitrago, también otro experto en lo que es método, método orgánico. Ahí está el método Shashari. Por ejemplo, High Ticket orgánico: ¿Cómo vender, hacer ventas de. High Ticket son ventas de mil dólares para arriba. De ese costo y acá te van a enseñar cómo puedes hacer esas ventas de manera orgánica, sin invertir en publicidad. Sí, y así muchos cursos que vas a encontrar dentro de esta de, de este módulo que son este específicos para que vayas convirtiéndote en el mayor experto en marketing de afiliados. Y pues la idea de ellos es que te conviertas en un, eh, en un experto con grandes resultados, ¿ok? Lo que yo te recomiendo si te, si te afilias o si compras la membresía de seminarios online es que primero te capacites y luego pues empieces a aplicar lo que has aprendido, ¿OK? esa es la mejor forma para luego poder escalar en tus ventas y en tus resultados. Recuerda que el tiempo es mucho más importante que el dinero. Eso es algo que yo no lo comprendí al principio. Es por esto que yo me tardé un año, estuve en Hotmart, me afilié, intenté vender de todos los productos que podía, pero no tenía la estrategia, no tenía la, la forma de hacerlo. Pasado un año, recién me encontré con estos programas. Siempre pensé que debería haber alguien que ya sabe cómo hacerlo y que me podría enseñar. Y pues me crucé. Seminarios online para mí es una de las mejores escuelas para marketing de afiliados porque nos enseñan de la A a la Z todo y te convierten en un experto en cada estrategia que existe para poder vender productos digitales. ¿okay? Luego de que termines eso, vas a encontrar también las grabaciones de los eventos. Seminarios Online hace diferentes eventos en diferentes países, ¿no? A los cuales nosotros como eh, miembros de la de, de seminarios tenemos acceso gratuito. Podemos entrar a todos sus eventos en cualquier país de forma gratuita. Y la grabación de esos eventos la vas a encontrar en el módulo número 10, ¿ok? De ahí en adelante son eh, accesos a los... Eh, infoproductos del módulo 11 en adelante, eh, el contenido es de los infoproductos de la parrilla de seminarios. Esa es otra de las ventajas que tiene seminarios. Que tú tienes acceso a todos los, a los más de mil productos que tiene Seminarios en su parrilla. Tú puedes acceder a ellos para poderlos conocer, poder aprender, poder capacitarte con estos productos y así se te haga mucho más fácil venderlo. Vamos a buscar Educanino, que es uno de los cursos más conocidos, más vendidos dentro de Hotmart y de Seminarios Online. Tú tienes acceso a este curso y puedes empezar a verlo, a llevarlo, para que aprendas también un poco, porque cuanto más familiarizado estés con el producto, pues más fácil se te va a hacer venderlo. Por otro lado, que si Tú puedes acceder al producto, vas a poder saber si el instructor enseña bien, si explica correctamente, cómo está grabado el curso, si, si no vas a tener este devoluciones de porque a la gente no le va a gustar. Pero si tú puedes ver el curso por dentro, eso te da una ventaja, por sobre todos los demás que están vendiendo dentro de Hotmart. Entonces tú tienes esa ventaja dentro de seminarios, puedes acceder a todos los programas. En otro video voy a mostrarte la parrilla de seminarios online para que más o menos conozcas qué eh, productos tiene y si tú también los podrías comercializar. Muy bien. Entonces, esto ha sido eh, la presentación de b -Master y Seminarios Online. Queda, depende de ti, saber cuál de las dos plataformas o cuál de las dos este, eh, academias o escuelas tú quieres tomar para poder formarte. Si tú ingresas a Seminarios Online y te unes a mi equipo, de las personas con las que ya estamos logrando resultados, pues aparte de todo el acompañamiento que puedas tener con seminarios, con Mauricio, con los expertos y todo, también vas a contar con mi asesoría para poderte ayudar a lograr tus primeros resultados. Por ahora te recomiendo que me sigas en el canal de YouTube. Siempre estoy subiendo estrategias, cosas que te pueden ayudar a conseguir tus primeros resultados y pues que puedas empezar a arrancar dentro de esta hermosa industria que a muchos ya nos tiene pues enamorados con ganas de seguir adelante. Te invito a seguirme, activa la campanita para que siempre estés al día con, las, con lo que voy subiendo. Todas las semanas voy subiendo contenido. Comparte este video si sabes que hay otra persona que también lo está buscando. Si quieres unirte con otras tres personas, pues compártele a esas tres personas este video para que puedan conocer qué seminarios. Y pues nada. Déjame tu comentario si quieres saber algo más de seminarios, quieres aprender alguna estrategia, lo que sea, coméntame abajo. Y yo te voy a dejar también al pie de este video un enlace para que tú puedas acceder a la página oficial de Seminarios Online y ahí también puedas seguir, este, puedas agregarte al canal de Telegram de Seminarios, puedas unirte al canal de Telegram, puedas este, unirte a la comunidad de Seminarios Online, puedas ver algunas clases gratuitas que hay por ahí puedas eh, conectarte todos los días este, nos dan clases gratuitas a las que puedes ir accediendo mientras tomas la decisión de unirte a seminarios así que tienes muchísimo contenido para poder seguir avanzando en esta industria, recuerda que seminarios solamente abre sus puertas para inscripciones a fin de mes si no logras acceder en este fin de mes pues tienes que esperar hasta el siguiente fin de mes y si quieres consultar algo también te voy a dejar el enlace de mi whatsapp abajo para que puedas hacer cualquier consulta que necesites saber sobre este programa o lo que quieras saber sobre marketing de afiliados. Bien, mi nombre es Susy. Te dejo muchísimas gracias por estar hasta el final de este video.